¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Ok, momento épico, pero no épico, epicardo, epicardo ¿Por qué? Ricardo, Porque en el día de la fecha eh, Resulta Uy, esto me encanta, boludo pará. Bueno, resulta que nada, la gente no... No, soy un para, Pará, pará, no, no, no bueno, okay. <risas> Seleccioné un traje. Pará, no, no No, esto no es un gameplay, de reci... no, no voy a jugar el juego Esperen, voy a poner el proyecto ADA Ustedes dirán, "¿Qué carajo es eso?" Arran. Bueno, uh, qué piola. Che, pero déjame, quiero ver cómo era. Era así, esto recargo. Y Bien. Ah, yo se he empezado a escuchar <risa> <el otro. risa> Así, así. Uh, qué recuerdo. Ah, y así todo. <risa> ¿Qué recuerdo, man, no, no, no. Estoy re manija. Y así, y así. Y así. Ah, ¿viste? Ah, la concha de tu madre. Ah, está vivos. Bueno, Cuestión, lo que vengo a hacer hoy básicamente es jugar a... Vieron que nosotros ya ganamos el juego. Rescatamos a Ashley ¿Cómo salgo? Rescatamos a Ashley eh, rescatamos terminó ya. todo feliz. Eh, bueno, resulta que cuando vos jugás a Resident Evil, cuando lo ganás uh. por primera vez, te desbloqueas el modo Project sí. Separate Ways. No. Sí, sí. Separate Ways. Y es básicamente como un spin-off R. Es como una historia sí, aparte. más o menos. Así que nada, gente, vamos a hacer eso. Estoy re Vuelve a porque... la serie. Y vuelve... No, no, no. vuelve... Y vuelve... Yo, ¿A ¿A ver? Oh. Yo nunca lo jugué esta. Un mm -hmm. porro. <risa> oh, pega esto. Germán y Oni. ¿Cómo llama esta Ada? ¿Ada qué? Ada. Reconchuda. Ada Wong. Ada Wong, sí. Que dishes, tronco. Ada Wong. <risa> Nada, voy matando. ¿Qué haces? ¡Ada Bong, amigo. boludo! Ah, Te no? con una retuca enorme. ¡Pállame, eso, Harry! Para, para, como era, como si el bong, es como. ¿Tenés en el celular? así, boludo! Es como... No, pero... Sí, ahí va <risa> Uf, <risa> Es más o menos así. Che, ¿qué pasó? Había una gallina? Ah, llegó, vino, se tiró del. Se tomó un, un vuelo charter a Villa. Luzuriaga siempre inventado un Villa, boludo. <risa> Evo, eh, ¿sabías que en Tucumán hay, hay un lugar? Uh, ¡Esta gente Pingura! No me digas que los corta a la mitad. Wey. Ah, se quite el largo, ¿no? Evo, eh, pará. Sí. ¿Y en Tucumán qué? Eh, que en Tucumán. Existe la Villa Bombilla. Bueno. No, la mató, boludo. Buen nombre para un barrio, para un <tose> barrio de emergencia. Ah, boludo, me mató eso. Hacer esa peludez El buen barrio. ¿Qué onda? No, Magnus Megisto. Magnus Megisto. Tipo, cómo que? Yo lo <risa> <te> vería <risa> haciendo un papel así de Magnus Megisto, ¿eh? ¿En serio? Sí. Arreconchuda, No, que se tira el pelo para atrás, viste? Sí, sí, sí. Magnus, yo quiero verte pelado un día, pelado, porfa. Ay, sería vos muy gracioso, no. Sí. Vas a, hacer, a, a, a, a, a maquinita. La maquinita. Qué rica el Bueno, ¿cuál es el problema acá? Es que tienen que buscar a Cosco. Claro. Se perdió a Cosco. ¿Lo La isla del, del destino. ¿Cómo mierda Es la, ¿La, ¿La, los... <risa> la isla del sol. La isla del host. No, el no. no. Otra vez. Oh, otra ah! Vez. la coche de la lora, otra vez. ¿La ah. vez! ¡Oh, pelotudo! Te dije que traigas muchachota. No, muchachita. ¡Wow! tocar a este tazar. Eso ir a rezar Misión 1 órdenes de misión Dios nos ha invitado para compartir Bueno, para, ok Ah, bueno, ok, para, para Eh, me mandó de una esto No sé qué tengo que hacer ¡Un forastero ¡A a los demás! No sé qué tengo que hacer Te quieren robar la sube Eh, no sé, o sea, no sé si tengo que ir a un lugar o qué Sí ¿Qué te va a perseguir el Eh, sí Ah, bueno Vos Eh... Mi inventario ¿Cómo lo miro? Ahí está Ok, tengo una escopeta para mí, ¿sabes qué? ¿Vos sabés que los domingos a la tarde, ¿sabes qué música escuchan en el este? Eh. Vuelve de copa. No. ¿Escuchan al taco tomando vino Horacio Guaraní? Y yo que hace tanto no ex rezaba, ahora tengo entre mis manos un rosario. <risa> Las pelotas. <¿verdad? risa> es una canción de Horacio Guaraní, boludo. ¿Qué mierda es esto, ma? El que, uh. el que tomaba vino como un hijo de una gran puta que estaba se la pasaba 25 horas al día tomando vino. ¿Qué se yo boludo? No conozco a esos. Che, no sé qué hacer boludo. O sea, no sé si. A mí me de el de mayo boludo. Uy, Dios. Ah, yo me la pija. ¡Ah, la conchota de la Lora! No. Ahí está León, León, ¡Esperame! No, ¿Te imaginas, boludo? El <risa> sea... estaba como. ah, con te ¡Ayúdame, pelotuda! ¿Te imaginas que en realidad sea todo un... como que no se puede. Pero, ¿cómo sería la voz de León de forma el bananero? ¡Un <risa> Eh. León sería. Ah, creo que ya sé qué tengo que hacer. ¿A dónde mierda voy? ¡Ashley R! <risa> ah, se de la puta madre! <risa> che, no sé qué hacer. Eh. ¿Dónde fue León? No tengo ni idea. Se fue corriendo, ver, pero creo sube. que tengo que tocar la campana o algo Buena, así. A reviste, tenía Buenas, a revista tiene un arriba. Buenas, Buenas. un kiosco. Ah, ah, Ahí está, mira. <risa> la puta madre. <risa> ¿Cómo sería la voz de León? El fórmula de bananero. Eh, cajita, a revista, el ¡Ah, León, la puta madre! ¿Cómo era? ¿Cómo sería? Yo creo que sería una especie de. de, de gangoso mezclado con. ¿Tengo que dispararle mezclado algo? mano Eh. no. Para mí tenés que boludo, bajar no sé y, y ir a, lo, a los ponchazos. ¿no? Nah, boludo. Correte, pero tú da. Es que no me sale. Ay, a ver. ¿qué pasó? ¿Es ¿Dónde está el chabón de la sierra? Tengo que ir a buscar el león. Sí, para momento que ir para, para, para, Vamos a buscar, para. Mapa, archivos, ¿qué tengo que hacer? Tenés que comprarte la FICAR, boludo. De Arre. Destino, no tengo destino. ¿Qué es B? Bogonero. ¿Qué carajo, amigo? ¿Qué es B? ¿Dónde ¿Tengo que matar a todos? Bueno, los mato a todos, se fue. ¡Ah, pará conchuda! Ahí está. No, uh, guarda. Guarda ese sonido. Uh, uh. Bueno, quizás te que matar a todos. Ya fue. ¿Los mató? Sí, sí. Uf, ¡Ay, la concha! ¡Uf! Terrible. ¿Sabes cómo me quedó en la nariz? ¿no? Se hicieron la de Lotoki. Y... La de Sofi <risa> Te imaginé que a Sofi More? La llamó cuando <risa> jodíamos con Con que le decían no, cállate tranquila. Ir, el rey el de ir a re clandestino en lugar tipo, era un carnicero en, sí, una, en una hamaca. Es así, resulta que la vez que que Mores se operó la nariz, creo que ya lo dijimos esto. Si sí, se la nariz, tipo, no, no, no. no le habíamos mucha diferencia, le quedaba mejor. Y en una dijimos, ¿qué habíamos dicho? Ah. Que nos imaginábamos al doctor, tipo haciendo como que lo estaba operando, pero en realidad nada que ver. Pero hacía. ¡Ah, tipo, eso era! Boludo. Que hacía sonidos con la boca y le decía: No, no, quedé tranquilo, que te, la nariz te va a quedar perfecta. Pero chum, estamos, chum, chum. Estamos, chum, estamos chum, terminando chum. los últimos retoques. Era una sierra de carnicero, ¿viste? Nada que ver. <risa> <risa> el médico haciendo rueditos. <risa> y, y, y, y, y la enfermera atrás haciendo <risa> pip, pip, pip, pip. <risa> ¡Ah, qué gira ese, viste? Se <risa> escuchaba <risa> escucha el de un inodoro. <risa> No, no, no. Sonido de reconstrucción de Un aeropuerto. No, no, no. Vos salías de, de, de, de. ¿Cómo se llama esto? Salías de. El quirófono. Salías de la sala de, del quirófano y empezabas a escuchar ríos de. Una moladora. <risa> tum, tum, pom. Tum, tum. Una cerda una, no, una una de carnicero. Un perro ladrando. Es un, un mortero donde pone la carne, la carne picada del carnicero. <risa> las agarfios Se escuchó un martillo. un, un martillo neumático. <risa> ¿Eh, ¿Dónde coche estoy, loco? No, Escuchaba un montón de voces, un montón un montón de gente. Se despertaba, viste, abría los ojos y estaba en un andamio 8 metros de altura. <risa> Chico, ¿dónde mierda ¿Qué había pasado? Che, ¿para qué estoy acá? Te vas a tirar. Que me suicidaron, boludo, qué no. Boludo, no entiendo, ¿Qué, ¿qué hago acá? ¿Qué mierda todo eso? ¿Dónde está Leon? está León? ¿Dónde está mierda? Ah, ¿Dónde está concha esta León? ¿Dónde tenés que ir a la iglesia, boludo? Es que no sé por qué se subió la boluda acá. ¿Acá? Ah, acá. No, tampoco. ¿Sí? Che, no entiendo en serio. Tocan no lo que iba a saltar. Pero acá vaya. Es que lo mismo, boludo. No no importa. Saltar. Va, ah, me rompió las piernas. <risa> <risa> ah. Ada ponga. Uy, escuché un par de tiros, así que debe estar el Leon ahí li, limándose el culo y diciendo la puta madre me dejaron Pero emmora. la puta que te parió. <risa> Harry Potter. Harry Potter, ¿cómo era? Y esta escucha de pedofilia. Dos filia. Pedofilia. Dos filia. Harry Potter. Ahora como si. Estás así? culpable. Y la re puta madre que te parió. Harry Potter le encuentra...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 Y hacen un juicio y tiene un montón de voces, tiene un montón de partes. Muy bien hecho. Es bro. el mejor que vi. Y te juro que yo nunca le había dado bola, no lo puedo creer. O sea. ¿Yo se la voz? Okay. No, me ven encima. No, se cayó la agua, te terreno sigue esto. Ah, no, no, no. Ahora quedó. <risa> agua salir, si se quieren ah, Agua a salir. Bueno, bueno, eh, pará. We. Ah, no tengo guita. Tengo cuatro mil cien pesos. Te la inflación. Agarrar la inflación de, del dólar. Del pueblo, ¿qué pueblo el es el ecuatoriano. Mirá, ¿hace cuánto fue esto? Ah, no dice. Boludo, ¿esto es el cuando terminamos? Mal. Boludo, sos? ¿qué pasa si en realidad en el juego nos estamos persiguiendo a nosotros mismos? <risa> ¿Qué? Tipo. En realidad ahora aparece el León haciendo todas las cosas que hicimos con nosotros con León. <risa> uh la maté, boludo. Boludo. ¿Qué te daría más miedo, ¿Una, una araña o una serpiente? No, una serpiente. ¿Para qué tipo de araña? Sí, ¿Y ¿Qué tipo de, de una, serpiente? Una gordita, esa que aparece en las panaderías. ¿Arre? ¿Qué? O por ¿Qué? ¿Para ¿qué? O sea, ¿qué tipo de araña? Tipo y, esa. Y onda tarántula. Tipo grandota. Sí, Esas que peludita, son todas negras. Sí. No, me muero. Eh, Tardé difícil. Yo creo que me muero con la araña. Eh, ¿Y una serpiente cuál sería? y una de calcularle como la como Pero, la happy de lo negro que venden joya a re cualquiera eh, no, nah, calcularon a quince metros agua, te hablando de Taylor. viste <risa> No, Ay, hombre, boludo. Calcula. Ah, no, no, Ay, no. la puta que te parió, boludo Me cagué todo ah, Me cagué todo No, me cagué no, no, todo Ya, no, la puta que la parió amigo bonita mina Me cagaron una piña <risa> en la cien, cag... cag... boludo Me cagué un, me cagué un surete encima Me no. bajaron de una piña como si un saco de caca, boludo ¿Viste cómo cayó? bonk Adabong Adabong Estaba re noca, viste Viste, en vez de ser eh, ¿Cómo se llama el malo de este juego? <risa> <llama> el <risa> César Gaspino de RBL GTA. <risa> <risa> <risa> César, César <risa> Valpinto. Val con eso estamos hablando de que. Ah, oh, No, eso no lo podemos decir. No podemos decir. Sí, nada. Pero un, un futuro proyecto que estamos armando. Pero nada. Bueno, eh. El GTA, boludo. César Valpinto, Val Valpico. Val César. Era genial ese. se hacía bueno. Va, sí. es que en realidad la era bueno, bueno pero un... vos sospechabas delta, ¿verdad? Sí. Bailen sin cesar. bailen no, sin cesar. ¿Te acuerdas de 31 minutos, boludo? Hasta bludo? que aparezca César y lo arruiné Evo, todo 31 minutos era alta producción Yo quiero bailar, ¿eh? déjenme fifar Arre, quería cular <risa> el. manija él Come, hija, puta Ah, chavo, ¿para qué mirar? ¿Para qué me molesto en matarlo, boludo? Hoy, en TN nos adentramos en los pasillos de la favela ¿Qué ¿Qué onda? Que ¿No? eh, nada, acostumbradura, ah, tenemos todo lo que queremos. El, el agua, jugo? cuando queremos comida, vamos y le robamos a los turistas, ¿no? Boludo, ah. no puedo creer. Man, eh, usted, vos, Ustedes saben que todo este tiempo estuvimos como... Y que le bajo un poco. Sí, todo este tiempo estuvimos como buscando vale. qué juego jugar. Sí. Porque decíamos, boludo, ¿te acordás que... O sea, nosotros jugamos... Sí, eh? Es así, ¿no? el Resident Evil 4, la concha de madre. El Resident Evil 4 lo jugamos... En. ¿Joder? Fue el primer juego que jugamos, básicamente. Y empezamos de una, o sea. Fue liter... ¿Te acuerdas que el primer día que grabamos el esto? El que grabamos. Fue literalmente. ¡Oh! ¡Viejo puto! Boludo! ¡Picada! ¡Todo ahí nomás! Sí, que ahí te bueno, el primer fue... día terminamos todo el juego entero, en una noche. Eh, no, en dos no había sido, ¿no? No, dos o tres. Dos, en dos, en dos. Pero la primera y... vez que nos juntamos La primera llegamos onda. hasta así, ¿no? Llegamos hasta el final, boludo. O sea, adelantamos un montón. Y te juro que fue sin práctica ni nada. Literalmente prendí la cámara y hablamos de eso. De cómo... Ah, o sea, está el episodio, ¿no? Pero... O sea, fue re natural, re natural, boludo. O sea, con el Resident Evil es como que siempre decimos... Ojalá... Porque no, sí. gente, la verdad es que no podemos hacer un juego que lo podamos pasar todo de una como Resident Evil. No, es que no es tan fácil. Si uno no lo tiene tan de memoria, boludo. Pero no es que sea de memoria. Es un juego que sea como fácil para jugar. Es fácil y que sepa para jugar, ir, boludo. Pero lo... Lo o sea, para mí es que jugar otro Resident Evil. Bueno, yo no tendría problema. Restaría. Podremos, podremos el Podremos estaría. Podríamos jugar al que le sigue. por va por. Boludo, ¿vos viste lo que van a sacar? Yo me volví loco. El remake del reciente Builder. Ah, sí. Lo vi, la noticia la vi ayer. Ey, el, Pero el, el, la imagen, buena. La, la imagen, ¿viste? Vi... O sea, vi? que es como que... Mostraron la imagen, está re Vi al Nemesis El Nemesis, era? sí, sí Sí, sí, el, sí el lo poso. vi, lo vi No, boludo, está muy es bueno Es que el, el 3 está bueno Pero lo que detestaba yo del 3 Era el sistema de cámaras que tenía Eso me rompía la bola Sí, es Porque verdad. es que la escena fija y el, que, y el que avanza es el personaje Sí, sí, eso es una paja Bueno, a ver qué tengo que hacer Qué concha tengo que hacer Boludo, qué Hola. tengo que hacer Toda la... la, la se la... me colgó una pelota al lado Hay alguien Es re boludo, adabonga. Adabonga. Adabonga. Adabong. pija Pien. puta... Uy, uy, se bugueó. ¡Ay, ¡Ah! la concha de tu madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Ah, ¡Me caigo! Boludo, <risa> ¡Ah! soy muy fanático de Voces de banero ¡Ah! O sea, soy fanático de todo lo que sea actuación de voz así animada. <risa> tipo... O sea, yo amo el chabón de Rick and Morty. Ah. Esas es son sí. las dos voces, boludo. O oh, esta vieja, puta. ¿Dónde está bien? Devolverme la plática. Uy, de uh, puta. pará, vino con toda eh. Pará, vieja, no tengo te Vuelvo, la vez pasada me puse a pensar la cantidad de juegos que jugamos que al final no sacamos video. Como que? O no? sea que grabamos y no sí. terminó nada. Desde el. ¿Qué sé yo? Desde el Boogerman hasta ah, el. Ah, pero Boogerman fue re difícil, boludo. Sí, volver. no, olvídate, ese juego era hiper difícil. Pero después el, el Evil Within. El... Que para mí no estuvo mal. Eh, lo que estuvo mal es que no nos colgamos en una parte del Mortal Kombat. No, el Evo Wizard era difícil también. Era difícil. Muy difícil. El, el, el Mortal Kombat Jolly Monks, que habíamos grabado un par de partes. Y eh, ahí nos, ese, en ese nos re perdimos, boludo. Y nos pero al pedo era una pelotude, boludo. Al no, pero igual. Igual fue graciosa. Estuvo muy graciosa. Bueno, capaz que lo retomemos. Capaz ¿Qué? que lo hagamos viendo otra vez. Che, no son de concha ir, boludo. Ahí no puedes. Había algo arriba y no sé qué. A ver, volvé. Dios mío. Que fue estar en un puente porque tiene pinta de ser bastante inestable. Esa hija. No se abre, hay algo al otro lado que impide mover la puerta. Ahí estoy, Fíjate, flaca. Hola, sí, oh, hola, sí, ¿me escuchás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, ¿te quería hacer un pedido de una docena de empanadas? Sí. ¿Cómo? Está bien, está bien. Pago con mil. <risa> qué <Está re> cara, <risa> la la recara, Sí. <risa> pará porque hay mala señal, pará.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 Bueno, anota pelotuda, siete de jamón y queso. Oye, me decíle al reverendo forro de tu, de tu jefe que cierre el culo y que ponga el partido de boca más bajo porque no se escucha. Entonces. <risa> ¿Eh, pará, pa, pa, pa, ¡Hola! Ah, viste, <risa> se cortaba todo el tiempo una mierda. <risa> ¿Cómo ¿Cómo te boludo, te juro que me fui de risa, ¿por qué? Viejo, re histérico. <risa> che, de concha todo giro, boludo. Hola, Sí, arreviste en eterno. <risa> <mayo>. <risa> Antonio, ahí pido. Ahí pido, para un poquito, estoy hablando con la chica. Sí, ¿qué sí, tal? Disculpame. ¡Que vengan ya, hija de puta! ¿Viste el viejo puteado de fondo? <risa> <risa> ¡Que se apuren, hijo de puta! <risa> ¡Antonio, la concha tuya! ¡Para un poco! ¡Te voy a dar de comer zapallos si no, eh! ¡Otra Cerrame, vez no. el horto, conchosa! <risa> bueno, señora, señora. Sí, bueno, entonces, siete de jamón y queso. Poneme dos de palmito. La de entonces y... ahí tenemos nueve. Sí.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 En el horno. Bueno, trae. Hacerme las 12 jamón y queso, ¿sabes? Hola. Hola, sí, la chica la está... bueno, ¿no? está, le estaba. Le estaba haciendo el pedido. Hola. Eh, me pelotudo, ¿cómo te llamas? Me llamo Emiliano. Escúchame Emiliano, ¿tomás voz el pedido? Hola, arre, estúpida. Boludo, ¿qué quilombo te fueron? Eh, no me acuerdo. ¿Cómo era esto? 3, 4. Por ahí hiciste una discusión de viejos. Me está saliendo bien, ¿no? ¿Por ahora? Ahí está. Buenas. Ah, no, no, no. Buenas. No, boludo, te fueron. Pero recién fue una locura. Bueno, gente. gente. Un rico que... sanguchito, me voy a clavar ahora. No entendía no ent no de lo que acaba de pasar, boludo. Te juro. No, estamos buscando la llave para poder. No, no, abrir... no, de lo del de viejo. ¿Diosada? No no. ¿Cómo se para la vinesta? Tiene, tiene un vestido re. Qué molesto no tener un vestido sí, tan mal... largo para, para tiene, que ser, tiene que ser tres símbolos. Si eh, vos te tenés. Z. 9Z. Okay. Eh, Z, M y EB. acuérdate Z, M, B. Z, M B. Z, de tortita, M de rantar. P de. Nacho San. 9Z. ¿Qué fue eso? ¿Y son? Un hámster que tengo dentro de los huevos que desde que llegué hoy. Oh. Hola, sí. Hola, ¿qué tal, Roberto? Le hago una consulta. Mire, yo ayer dejé un Corsa Classic para que le agarre usted y le arregle el guardagolpes trasero. Porque le conté que había tenido ese accidente en el medio de Bragado, que vino una vaca de atrás y me quiso culear el auto. Bueno. Sí, eh, ese mismo. Entonces, eh, dígame, ¿pudo terminar el trabajo? Roberto, escúchame una cosa. Yo le di mil dólares a usted hace tres meses para que lo termine. Pero por favor, tomame. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡La Pero, tengo re ¡Roberto, ríe esto ríe va, va más lento No. la justicia Roberto, Entonces, Roberto, yo te... Este camina. es el viejo. Acá está la, la pareja de... <risa> es la, la llamada Pumba. ¡Uy, uh, uh, lo maté, boludo! Uh cómo me pegué pedí una acomodada de... Me cómo están, boludo? <risa> ¡Como dijo disco! Uh, después poner esta parte de la música del casamiento de... Ah. La reja se cerró... Eh... Saqué aquí... ¿Cómo? ¿Qué? What's up, bitches? of the Jimmy Hoffa La reja se... Ah... Uy, la vez pasada... No saben... ¿Nosotros nos despedimos? No, todavía no ¿Cómo? del video vida. No, no cortamos para hacer otro video No, no, no, no. ahí terminamos Bueno vale. gente, fue muy divertido Uy, la puta que te ponía Y nos vemos en el próximo capítulo Nos vemos en el próximo Pumba capítulo Bye Chao gente, nos vemos